Hola, hola, buenos a todos, aquí sumar comentando un día más en la taberna y hoy volvemos a Total War Warhammer este va a ser nuestro capítulo número 34 con nuestro clan enano. y vamos a asediar a nuestros amigos, bueno, nuestros amigos, nuestros enemigos barbudos porque si recordáis tuvimos en el capítulo anterior un batallón que se nos fue de las manos y, bueno, básicamente vinieron con un ejército del doble de tocho y nos reventaron entonces necesitamos sí o sí conquistar este asentamiento para... Eh, eh, para vencer Vale, entonces Es que pf, me da grimilla que sea Porque Va, Vamos a dar resolverlo Porque no quiero hacer una batalla de asedio No me gustan Vale, de sobra Muy bien, buen trabajo chicos <ríe> Y vamos para adelante Y aseguramos la región Uh, un estandarte nuevo Vale, la vamos a ocupar Y nos y tenemos reabastecimiento de unidades que nos viene de lujo. Vale. Uh, daño por fuerte. Ostras, esto para el escudo nos viene... O sea, para el escudo, para el cañón nos viene maravillosamente bien. Vale. Reagrupamiento o rompemuros. Uh, uh, uh, uh. Vale, vamos a coger este y vamos a subirlo para poder conquistar rápidamente el resto de ciudadelas. Este es el ejército que nos viene a tocar la cara. Literal, no tiene otro nombre, nos van a pasar por encima. Y nos tenemos que liberar como sea de ello. Vale, el resto de. de movimientos ya está solventado, ¿no? A ver, ¿qué, qué tenemos en liberar agravios de los gravios? Otro ejército a este señor. Llevan a cabo un asesinato contra un personaje de los Bonkastein. O el rango 10 con un personaje de maestro ingeniero. Vale, bueno, esto es que eso más que una gravia es un objetivo. Vale, no podemos construir aún No, me voy a esperar a esto Subir esto a nivel 5 Vale, esa parte por ahí está clara Ok, ¿aquí qué más tenemos? ¿Dónde estamos? Vale, estamos asediando aquí el castillo Templehof Uy, este... Ah, vale, este ejército lo estábamos llevando hacia allá oh, Esto es un ejército, este es el último que preparamos en verdad Vale, este señor del clan Aquí tenemos Uh, deberíamos aposentarnos No, vale. vale Vale, vale, vale Ya lo tenemos más o menos todo apañadito No tenemos nada más que mover Podríamos a lo mejor tratar de sacar otro ejército A lo mejor por esta zona de aquí Eh, caracocho picos que tiene Oh, vale, vamos a mejorar esto Vale, vale, vale, vale, estamos bien, estamos bien estamos bien. Que hay que sacar más ingresos no sé muy bien para qué, pero hay que sacarlos Vale, Caracazgal al nivel 4 Vale Vamos a preparar, tal y como está la cosa Vamos a preparar otro ejército aquí En el No Es que lo que no quiero es tener que cruzarme todo Vale, el reclutamiento global lo tenemos Bueno, desactivado Indecisión, no Pierna mutilada, no Uy. Señores del clan intransigente. Vale, a ver, vamos a sacar. ¿Podemos sacar señores del clan en algún lugar más cercano? Las colinas de barenca, obvio que no. Vale, bueno, da igual. Lo gestionaremos más tarde. Vamos a movilizar el resto de. Bueno, vamos a acabar de. de movilizarnos. Y a ver qué va a pasar ahora. El imperio. Miedo me la da el caos. Tenemos que ir a por ellos, eso está claro. Vamos a ir a perseguirlos. A rueda. Vamos a ver si podemos hacer un buen tándem con, con el imperio y, y apoyarnos en algunas de las batallas. No lo sé, veremos. Bueno, el castillo de los Tempelhof, de los Don Casting va a acabar con polvo. ¿Qué queréis? Oh, perfecto. ¿Te tengo que pagar? What? Bueno, pues si sí, te tengo que pagar, añádeme el acuerdo comercial. Uh. Bueno, vale. Supongo que está ok, ¿sabes? A él lo que le interesaba era la pasta ahí. Rapidita. Dañar asentamiento fracaso. El enemigo nos ha ofendido, pero vengar a este galo nos costará mucho, tal vez demasiado. ¿Por qué no lo dejamos pasar las cuestiones menores y si nos centramos en lo que realmente importa? El honor lo es todo. Uy. Eh, vale. Quiero decir, daba igual la opción. Supongo <risa> pues, pues, que en todo. Vale, y podemos cruzar al otro lado. Perfecto. Estos asentamientos no los podemos recoger, ¿no? No, son todos de... De los de estos. Vale. Ok. Vale, aquí ya estamos reponiendo las tropas. Podemos reclutar unidades aquí. Podemos sacar dracoyerros. Cuatro turnos sacando dracoyerros es una barbaridad. Vale, no interesa. ¿Y ¿Podemos construir algo aquí? No, nos quedamos con lo que hay. Ok. Eh, ¿Qué más vamos a movilizar? Vale, vamos a movilizar esto hacia la zona norte. Sí. Vale, perfecto. Aquí, obvio que vamos a continuar el asedio. Vale. Con razón. Ya tenemos dos torres enanas. Vale, pues nada, continuamos el asedio y esto vamos a ir... Ahogarlos hasta que no puedan más Vale Este señor del clan No, vamos a llevarlo al norte O sea, esto al fin y al cabo me da igual A mí no me está repercutiendo Vamos a ir avanzando Hacia el norte Vale Vale, perfecto A ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Podemos intentar asesinarlo? Uf. Vamos a probar. Fracaso, bueno. Había que probar. Eh, vale, este es, aquí está nuestro señor del clan. Este ejército ya lo hemos movilizado. ¿No teníamos por aquí un herrero? ¿Me quieres sonar no? Distinto a este. No. Ok. Vale. ¿Este movimiento ya está hecho? Sí, este movimiento ya está hecho. No, este movimiento no está hecho. ¿Podemos reclutar aquí algún héroe? No. ¿Y algún señor? Optimista. Uh, vale. Vale, pues vamos a reclutar aquí. Vale, vamos a... Ay, no. Vale. Hmm... Vale, no. Vamos a coger armadura completa. Este vamos a hacerlo. Ah, oh, oh, oh, ¡Oh! Que vale, que tengo que para subir más. ¿Vale? Tres verdes, no. Vale, vamos a meterle de a cuerpo a cuerpo. Perfecto. Y vamos a reclutarle. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Vale. Pues vamos a hacerle aquí el traspaso a este señor. Vale. Uno y dos. Y uno y dos. Vale, y le pasamos dos de guerreros Bueno, vamos a pasarle los que menos... Vale, nivel tengan. Eso es. Vale, y este señor ya tiene algo. Y aquí vamos a coger y vamos a reclutar. Uf, rompe hierros Una, dos, tres y cuatro. Vale, perfecto. Ver, bueno, este no lo puedo mover porque lo acabo de reclutar. Vale, ok, ok, ok, ok. Y claro, en cuanto nos hagamos con el control de esto... Caza Karim. Eh, eh, eh, eh. ¿Podemos sacar diplomacia con el clan Grun? Esta gente está en guerra con... Vale. Vale, vale, vale, vale. Pues vamos a establecer coordinación bélica... ...para que ataquen al ejército de este señor. Vale, ok. Con Barakbar. Coordinación bélica para que ataquen... ...a... ...a... Uh. ¿Puedo mandar a Baragar hacia la zona norte? Uf, no. Lástima. Vale, y Caraca Azul. Es que. Karazakadrim. Karak Ziflin. Y contra estos nos tendremos que. A ver. Une, únete a la confederación. Hay que limpiar... Hay que limpiar enemigos, ¿eh? Zupar... Eh, Estáis en guerra contra los vonkasten... Y tenemos coordinación bélica disponible... Podéis atacar aquí... Vale... Perfecto... Hombre, si vienen a apoyarnos... Maravilloso... Vale... Vale, vale... Maravilloso... ¿Qué más tenemos? Vale... Nada... Pues listo... Vamos a saltar turno... Porque no tenemos nada más que mover... Y vamos a esperar a ver qué movimientos hay. Miren, me da el caos. ¿eh? O sea, hay que entrar ahí a limpiar a muerte. Ojo, llamada a las armas. Oh, vale. Me parece correcto. Sully, Karim. ¿qué queréis? Añadir oferta Unirse a la confederación Han rechazado Por algo será Uh, Vale Dañar asentamiento fracaso Vale, nos ha subido de nuevo Firmecia, agravo ancestral No, agarraba ancestral no este escenario, en área En área Es que esta está muy bien Runa de ataque Runa del poder A los daños Es que esto es una pasada Pero necesitamos desbloquear todos Claro Vale, vamos a darle Runa de la parada Y con esto hacemos que sea un poquito más resistente a Nuestro herrero Sí, esto nos valdrá la pena Es que hay que llegar a este Hay que llegar a este 100% Vale, perfecto Vale, ok Vale, qué movimiento le vamos a dar Vale, aquí Vale, y solo tiene esto Perfecto, esto va a ser pan comido de asediar O debería serlo en el crun... Vale, subimos la fortaleza. Estos son más ingresos. Uf, vale. Vale, pues vamos a sacar aquí otro ejército. Reclutar, señor. Impasible. me eh, Vale. Y vamos a sacar aquí... Bueno, artillería era buena. No hay draco aquí. Oiga. ¿Qué me cuenta? Vale. Mm, mm, mm. Vale, vamos a sacar cañones de órgano. Uno, dos. Vale, y con eso es suficiente. Y... las largas que cuestan un turno. Uno y dos. Vale, perfecto. Vamos a subirlo de nivel. Vamos a ponerle a este presencia inspiradora. Guerreros y mineros enanos. Reducción de la pérdida de vigor. Vale. Bueno, señor, las profundidades... No Es que hay que tenemos que llegar Atronadores y lanzagravios Bueno, por los atronadores Es que tenemos que llegar aquí Aquí, aquí, aquí Para este, este es maravilloso Vale, bueno, veremos cómo llegamos Vale, fuera de eso ah, Atacaremos a Kendorf y los borraremos del mapa Literalmente Vale, ok, Movimientos vosotros aquí, eso está perfecto aquí no tenemos apoyo no aquí no hay ninguno de los nuestros es que me suena que sí no, vale eh, eh, eh, eh. vale este señor nos lo vamos a traer hacia aquí hacia el norte perfecto, este con el camino subterráneo vale, vamos a avanzar uy, ah digo, no me deja avanzar, vale Aquí. ¿Dónde está el ejército del caos, tío? Oh. God. Gosh, gosh, gosh, gosh, gosh. Podemos desplegar el héroe en la región y ya está. Vale. Reduc reducimos la corrupción y con eso estamos Ok Es un ejercitazo el que tiene, ¿eh? Oh, en Karaknor Es que no podemos ir solo con esto Acampar Y si nos movemos aquí a la frontera Vale, nada, no, nos acercamos un poquito sí pero no podemos asaltar. no ahora luego lo haremos ese movimiento uff Caractyflin porque además este de Caractyflin luego tiene también la torre roca negra que está por aquí vale vale vale vale vale vale vale vale nos estamos acercando a nuestros objetivos de campaña y eso está muy bien ok eh, eh, eh, vamos a hacer diplomacia. A ver si podemos hacer el diplomacia con Barak Bar. Diplomacia. Añadir oferta fuerte exigencia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Tenemos acuerdo ¡Oh! bien lo que llevamos persiguiendo toda la puñetera campaña va y nos pasa ahora. No te puedo creer. ¿Qué ha tenido que pasar para que eso ocurra? Con Caracazul podemos hacer lo mismo. No, aún no. Vale. Bueno, está bien. Provincia, Valle del Río Sangre. Hemos conseguido el control de toda esta provincia. Es posible por un decreto. Controla totalmente cinco provincias. Vale. ¿Forja una alianza defensiva? uh, uh. uh, uh. La corona del dragón de Karaz. En época remota los senados lucharon mano a mano con hombres del imperio para repeler los constantes ataques de sus enemigos comunes. Sin embargo, con el paso de los siglos esos lazos se fueron enfriando. Asediados por amenazas aún mayores y por una serie de derrotas, los senos se retiraron a las fortalezas que aún tenían mientras el poder del imperio palidecía bajo el mandato de débiles necios y malvados emperadores. Ahora el gran juramento de venganza de Thorgrim obliga a los enanos a volver a forjar viejas alianzas. Vale, forja una alianza con Marimburgo Ok, y aquí hemos ganado dos ejércitos de gratis para saltar y reventar a esta gente Perfecto Vale, vamos a colocarnos aquí Y con este ejército podemos llegar a atacar aquí La verdad es que este ejército es una pasada, ¿eh? Vale, creo que no acaba de ser de mi estilo Pero nos... vale Vale, vamos a promulgar aquí en esta región El decreto de la tasa impositiva Sí Vale, y con eso ganamos más dinero Dios Vale, vale, es que esto es una pasada Vale, el resto Vale, vamos a mejorar esto a nivel 3 Vale, aquí no podemos mejorar nada más Aquí no podemos mejorar nada más Vale, ok ¿Dónde está nuestro ejército? Este, no tiene movimiento. Vale, no, no, aquí no podemos hacer nada más. Vale, vale, vale, vale, vale. Estamos. A ver, diplomacia. Mingol. ¿dónde estáis? Ah, no, Marimburgo, este es, este es. Vamos a formar por lo menos un pacto en agresión. Vale, perfecto. Progresamos. Progresamos. Está bien. Vale. El imperio. Coordinación bélica disponible. Dios. Carl. Eh, habrá que moverse, ¿no? Oustland. Esta gente está... Muy mal. Estos están en guerra contra el Karaz. Vale. A ver, la... bah, estos están en guerra con nosotros Por alguna razón que vamos a hacer que desaparezcan del mapa Entre comillas Vale Oh, mousillón. El Duque Rojo Buah, ya veremos Vale, ok, no hay nada más que poder hacer Entonces, vamos a probar aquí ¿Cómo está el asedio este? Cuatro turnos nos quedan aún Vale, continuamos el asedio. Nah, y estamos todos movidos, ¿no? Está, ah, nos hemos movilizado todos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Vale, perfecto. Es que aquí no podemos hacer nada, ¿eh? Vamos a ver dónde podemos pararlos. Pero por el momento aquí no. Ah, Van a aguantar muchos turnos. Ah, lo pone por aquí, 10 turnos Vamos a ver si podemos hablar con Carl Franks Vale, vamos a hablar con Carl Franks A ver si puede movilizar tropas aquí El imperio, coordinación bélica Aquí Vale, Dios, la textura de madera de la mesa, no me había fijado Vale Vale, pues nada, hablando con Car Flanks Con eso podemos mmm, subir bastante Vale A ver si podemos venir aquí a atacar los dos puntos a la vez Y salvamos a Auslan, 10 turnos tenemos Yo creo que vamos a llegar Uff, son muchos ejércitos ya, eh Es que además Vienen, van, asedian Acosan Actividad de dañar tilda, asentamiento, éxito ¿Lleva a cabo con éxito un intento de asesinato? El Caracnoor. Uh. Los humanos de Sigmar vienen a implorarnos una vez más. Han sido testigos de la devastadora potencia de nuestras armas de fuego y nos suplican que compartamos nuestros secretos tecnológicos al igual que hicimos con la pólvora negra. Vale, vamos a darles el fuego. Me parece correcto. Vale, nos podemos movilizar Vale, vamos a movilizarnos hasta aquí Y podemos cambiar la actitud No, no podemos cambiar la actitud Vale, y han asediado eso Ok, vamos a asediar nosotros aquí Vale, no, hay que usar el camino subterráneo y colocarnos aquí Vale, ok Buah, y ahora vamos a pasarnos los Vipas. Vale Vale, vamos a sacar atronadores. Una y dos de atronadores, me parece correcto. Vale, y ahora apoyamos con este. No, a ver, ya estamos apoyando, ¿no? El asedio. Entonces, si hacemos así, Trucutú. -tru -tru! Dios, no podemos. Ah, porque tendrá las murallas. que Dios sabe de qué forma. Vale, pues nada, vamos a asediar. Torra de enana. Una y dos. Siete turnos aquí asediando. Bueno, sin problema creo yo. Vale. Ok, vale pues vamos a continuar nuestros movimientos hacia la zona norte. Esto aquí. Perfecto. ¿Qué más? Este héroe por aquí. Estupendo. Este héroe a... Uh... Uy, ¿por qué no puedo usar el camino subterráneo? Ah, vale. Aquí... Vale, vale, vale, vale, vale. Carl Flanks viene con nosotros. Vale. Aquí. Is... Uh, qué ejercitazos tío. Por Dios, es que esto va a ser. Si conseguimos llegar, va a ser una batalla absurdamente grande y me encanta. O sea, solo de pensar en que llegue ese momento. ¡Puf! Return. Aquí seguimos, vale, tres turnos para que caduque Bueno, para que, para que empiecen a perder fuerza Vale, y como tal Ya estamos listos, ¿no? En el resto de zonas Caracdrones solo lo vamos a subir, caracocho picos, ¿qué tiene para subir? Eso, vale Esto es la misma zona, vale, esta zona es distinta pero no hay nada más atrás vale. Aquí. Ah, aquí ya podemos cambiar. El crecimiento nos da un poquito igual aquí en esta zona. Vale, tributo al gran rey. Vale, aquí ya hemos terminado de reclutar dos turnos. No, vale, ok. Ah, finalizar turno. Uy, tienes edificios dañados. Ah, vale. Vale, pues reparamos todo ahora sí, ¿vale? Siguiente turno. Venga, Carl. Vamos hacia el norte. qué ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Uh! ¡Nos estamos acercando! ¡Dios! ¡Qué buena pinta tiene todo! Venga, vamos hacia el norte Es que este capítulo no va a dar tiempo Pero es que los siguientes van a ser Oh, Dios ¿Qué me vas a pedir ahora? ¿Qué me vas a pedir? Tratado de paz Tratado de paz, contra oferta. Conviértete en tributario Tributario Vale, pues nada, te voy a asediar y te voy a aniquilar Caractrón ¡Dios! Se han defendido ¿Qué ejércitos debe tener el clan Angrun? Ousland, destruida Salta el nivel de fracasos, dañar asentamiento, éxito ¡Qué pesadilla! Un turno nos queda Vale, aquí te voy a sediar. Vale, a saltar Ok, que si vienes con esto te hincho. Vale, ¿con este ejército que tenemos aquí podemos asediar eso? No lo sé, no, la, no las tengo yo todas conmigo. Vale, vamos a acabar de gestionar... Vale, vale, vale, vale. Esto ya está, ok. Vale. Mm -mm -mm -mm. Vale, cosa pues nada, por parejas 1 y 2. Y 1 y 2. Vale, estamos bien. Eh, eh, eh, ese asedio sigue ahí. Uy, ¿esto qué es? Un mm, ejército no muerto súper raro. Vale. Vamos hacia el norte. Por Dios, la que se puede liar aquí. Asesinar. 27%. Tú puedes. Bueno, subimos de nivel Está bien Vale, emboscador de patrullas, autoritario Vale, emboscador de patrullas, la vamos a meter Vale A ver, después pues sí podemos pillar a alguien más así Como quien no quiere la cosa por el camino Esto que tiene asesinar, 5% No, y aquí Vale, son muy bajas Nada, pues vamos a desplegar otra vez Vale, que aumente el poder Ok Es que no sé si quiero acercarme Sí, porque primero va O sea Recordando la sucesión de turnos Primero va el imperio Y ya luego van los guerreros del caos Y se supone que ellos van a querer venir aquí Y acercarse No lo sé En caso de que no Dios puede estar todo muy feo vale entonces eso está claro ahora bien vamos a sellar casa Cristina hola chao Chao, chao, chao, chao, chao, chao. Claro, pero por ejemplo... Ok, vale, si sí me quedo aquí... Ah, aquí. No podrían llegar. O de... no deberían poder llegar. Bueno, pues tengo que asediar esto rapidito. ¿Puedo reclutar? No. Porque el reclutamiento global está ocupado por este señor. Qué mal estamos gestionando esta zona, por favor. Vale, ok. Siguiente turno. Clan Angrun, ¿qué ocurre? Bretonia. Oh. Vale, pues nada, vamos a entrar. Guerreros del Caos. La madre que te parió, Carl. La madre que te parió, Carl. Si te vuelves a retirar... No podrás retirarte una segunda vez. Uf. Uf, uf, uf, uf. Vale, retirada. Nos vamos a retirar. Vamos a probar a retirarnos. Carla, apóyame por tu padre. Uh, Esta la tenemos más favorable... Por alguna razón que desconozco... Pero me gusta más. <ríe> Así que lo vamos a dejar aquí... Para el próximo capítulo. ¿Vale? Que... Bueno, de hecho. A ver. Tenemos un ejercitazo. Lo que no sé es por qué. Eh, ¿Dónde están nuestros tres entratantes? Aquí tenemos el otro. Ah, pues de interpretación. Vale, vale, vale. Ok. Pues lo vamos a dejar aquí para el próximo capítulo. Y nada. Espero que hayáis disfrutado del capítulo de hoy. Y que vengáis al que viene. Ahora bien. Lo de siempre. Seguidnos en Twitter a los dos. Tanto a como a mí. Que van a estar los dos en la descripción. ¿Vale? También... Que, bueno. Comentamos un poquito de todo en general. También... Seguidnos en Twitch, abrimos directo normalmente todos los miércoles a las 7, 7 y media, estamos ahí charlando un ratito con vosotros y jugamos a lo que surja. Y nada, en pos de eso, suscribiros a este canal de YouTube. Estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor. Gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es sí todo por hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.